No, ese hombre, el padrastro mío diciendo que yo le iba a quemar la casa, ese hombre está loco, no sabe qué, qué hacer. ¿Y por qué dice eso? Eh, problema con el que le da para mí de una vez, que le da para mí, Dios dijo que me iba a buscar la policía, yo estaba sentado y fue con la policía. ¿Entonces qué tú tienes que decir en esa situación? Nada, ahí está diciendo también que yo estoy fumando, pero yo voy para el hospital, se me la prueba